Estamos de vuelta con ustedes mis amigos en su programa de mañana Esto es de mañana Análisis, comentarios, reportajes y entrevistas Cuando nos fuimos a la pausa anunciamos a la doctora Yadira Olivares La doctora Olivares es médico estético nutrióloga clínica Con ella vamos a conversar acerca de un tema de este tiempo Un tema que está muy digamos muy en boga Porque es consecuencia para la piel del uso de la mascarilla Buenos días, Yadira. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Un tenía, placer para tenía nosotros. Tenía unos días que no sí, venía por acá. Es está. que Joanny ya no me quiere invitar acá. Es <risa> una traidora. <Ay. risa> bueno, bien, eh, doctora. Eh, ¿Cuáles consecuencias tiene el uso prolongado de la, de la mascarilla? Mire, entre los efectos secundarios que lleva el uso de mascarillas. En verdad no se sabe tanto porque es un tema relativamente nuevo, pero entre ellos está la dermatitis, que es una inflamación de la piel, o sea, el paciente va, va a ir a la consulta, ya sea de dermatología o de medicina estética, refiriendo de que tiene esta área inflamada, hinchada, eh, roja, con picor, y eh, o puede ir también a la consulta refiriendo de que le aparecieron unos brotecitos, espinillas principalmente en esta área que es donde nosotros llevamos la mascarilla o en ciertas áreas donde la mascarilla se apareció, como en el área de la nariz y en esta parte el paciente llega refiriendo de que luego del uso de X tiempo con la mascarilla eh, le han aparecido manchas la verdad es que es un dolor de cabeza para las mujeres, para las pacientes porque es que eh, el uso prolongado de mascarillas pues tiende a, a causar este este tipo de, de, de signos por así decirlo bien hay una, un tema también que lo hemos escuchado de que el, el uso de prolongado de la mascarilla tiene tiene tendencia a crear alguna dificultad con relación al, a la respiración sí porque pero no eso todavía eso. eso todavía no está comprobado porque es, es que, verdad, hablan de, eh, de, de síntomas como hipoxia, pero en verdad hay estudios que no han podido demostrar de que eso pase. O sea, sí va a haber, claro está, vamos a suponer de que tú subas eh, escaneras con la mascarilla puesta, sí te vas a sentir un poquito más agotado, eso sí, sí. pero no que vas a caer en síntomas o, o signos de hipoxia, o sea, reducción del oxígeno. El producto del, del respirar, Exactamente, el, tu, tu, pues, propio, tu propio dióxido de carbono. Lo que sí recomendamos es que para evitar estos esto signos y síntomas que ya habíamos comentado, de la dermatitis, la aparición de espinillas, de comedones en el área donde se coloca la mascarilla o manchas, sí recomendamos de que el paciente, eh, principalmente aquellas personas que eh, ofrecen un servicio, que tienen que llevar una mascarilla por tiempos muy prolongados, o sea, por más de ocho horas al día, que tome como precaución cada una hora, cada 45 minutos, un descanso. Que se vaya al baño, a un área donde no hayan personas, que se retire la mascarilla. Eh, para que su piel descanse y respire. Doctora, con relación a la exposición al sol, eh, la mascarilla, vemos que hay gente que se le queda marcada. Sí. Sí, sí. Por ejemplo, usted sale, la gente no, que normalmente trabaja en la calle, los concheros y eso, vemos que se le queda... Que se quedan, es, sí, se queda se marcada. En, en la cara, ¿qué se puede hacer para evitar este tipo de situaciones? Es tan sencillo como utilizar un, un protector solar. O sea, eh, son cremas, gel o pastas que vienen destinadas para proteger del sol. Algo tan sencillo como eso va a evitar a que se formen marcas por, por el contacto con el sol. Con relación a eso, doctora, eh, normalmente los eh, dominicanos, no sé, en otras culturas, no tenemos eh, si se quiere la costumbre de ir a a donde a, a las clínicas, ¿verdad?, por ejemplo, a hacernos limpieza. En el caso mío yo estuve afectado fuertemente y, y luego ya de, de tanto tiempo de tratarnos, bueno, pues como decimos, decimos en el barrio, uno como que termina dándole banda a eso. Eh, ¿Con qué frecuencia debe ir uno ¿verdad? a la clínica a hacer su chequeo de la piel? Bueno, todo depende, Yerjan, en, en el caso tuyo, yo uh -huh. pienso que como ya tuviste, me, me dices de que tuviste un acné severo durante eh, tu increíble. juventud. La, tengo la marca ahí. Y mira que yo tengo algo buenísimo para ti sí, Vamos a trabajar en eso Ya tú puedes ir eh, y hacerte un procedimiento al mes Que te va a ayudar a disminuir las secuelas de acné O sea, esas marquitas que te quedaron a ti por el acné severo que tuviste tú, sí. tú puedes ir una vez al mes y hacerte un tratamiento médico estético Muy bien Pero ya un paciente eh, Por ejemplo, amado sea, ama, Ay Dios mío, hay que hacer mucho ahí ¿Cómo que hace mucho? ¿Pero no tiene marca, sí. doctor. No, pero es que no necesariamente tienes que tener marcas por acné. Hay otros daños, marcas por el envejecimiento cutáneo. Ah, mira, que esa es una de las cosas también que, que provocan las mascarillas, que no mencioné, que es el envejecimiento. Las mujeres están últimamente, en boca con eso. Porque es verdad que sí, las mascarillas tienden a provocar eh, arrugas, surcos, donde anteriormente no habían. Dios, mío. Okay. Amado, a decir eso? A amado, te invito a que vayas a, a mi estética. Bueno, aquí para allá, la, poner, a ponerse lindo, verdad, sí, muchachos. Sí, está bien, está bien. Vamos a ver si sacamos un tiempo para eso, doctora. Los tratamientos a propósito de, de que estamos hablando de, de mascarilla, que de que estamos hablando, por ejemplo, del cuidado de la piel, a propósito de todo esto que está eh, pasando, son costosos. Eh, actualmente. Claro que no. Nosotros tenemos tratamientos que son bastante accesibles para, para los pacientes. O sea, que pueden ir eh, sin miedo, por así decirlo. Por ejemplo, anteriormente cuando yo me trataba, normalmente uno, eh, lo que tiene que ver con los productos, sí tenían un alto costo, no sé si eso sí, ha Sí, pero vamos, vamos, quizás ha subido. Tú sabes de que todo sí. ha subido en, en estos últimos años y en, y en estos últimos meses más. Pero yo digo que, que vale la pena. Además, Yerjan, las personas ahora no están bebiendo. <risa> que, que, están tomando menos. Para allá, eh, están eh, comprando menos ropa. Yo digo que esa es una de las causas en que ahora mismo, en el caso de nosotros, los médicos estéticos, estamos... No eh, está yendo mejor. Ah, muy bien. Las personas están Doctora. invirtiendo más en, en su físico. La verdad Excelente. es que hay que decir eso. El, el, el uso de la, de la mascarilla en el sentido de cambiarla, ¿en cada qué tiempo debe hacer. Se supone de que tú deberías de usar en, en una jornada de ocho horas, deberías de usar mínimo dos mascarillas. A mí me gusta mucho utilizar estas, esas, que son las que usamos... La exacto. Estas son las que usamos en estética. No utilizamos las que son reusables exacto. por cuestión de, de protocolo del Ministerio de Salud Pública, que no, nos lo prohíbe. O sea, eh, durante una jornada eh, yo utilizo dos o tres mascarillas como esta. Otra cosa para también... con el perdón suyo, uh -huh. para el público normal, para la gente normal, el, la, la mascarilla reusable es... ¿Conveniente, prudente o qué problema? Bueno, lo que provocar? pasa es que hay muchas que son de uso artesanal y en verdad no se sabe de si protegen en un 100%, entiendo, eh, porque no solamente entiendo. es eh, cuidarse, o sea, de lo que te pueda aparecer en la piel, uh -huh. o sea, que yo pienso de que la preocupación eh, debería de ser de no, de, de no contagiarse de COVID. Del COVID, perfecto, sí que es la idea. Sí, de para que no vayan a pensar, ah, mira, me pueden aparecer manchas, no voy a usar la mascarilla porque la doctora dijo que me pueden aparecer manchas. Primero hay que cuidarse. Sí, sí, ¿cómo no? Yerian. Correcto, eh, con relación a, al tratamiento, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, hemos visto... Que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los productos, y no sé si la, la, la, la propia parte de lo que tiene que ver con los seguros, casi nunca cubren No, es que en sí, ni la parte de, de dermatología estética, ni la parte de nutrición, lamentablemente, yo diría de que de que debemos de exigirle más sí? a las aseguradoras, porque sencillamente este tipo de, de productos no te lo cubren. No te lo cubren seguro. y no deja de ser una enfermedad. Por ejemplo, el, el, el acné, como es el caso, por ejemplo, hay gente que le da muy severo, como fue mi caso, y, sí. y nunca, eh, los seguros nunca me cubrían. Sí. Entonces, eso no, no era una cuestión quizás que era para uno embellecerse, sino que eso correspondía a una enfermedad. Exactamente, pero lamentablemente los seguros no te cubren este tipo, ni procedimiento estético, ya sea para limpieza facial en un paciente con acné severo, sí. ni tampoco eh, la medicación para uso en casa. Correcto. O sea que eh, la mascarilla no solamente está eh, ligada al tema de la protección contra el COVID, sino que también provoca un... Sí, eh, lamentablemente, lamentablemente, y a medida de que vayan pasando los meses y sigamos utilizando mascarillas, yo sé de que van a surgir signos y síntomas nuevos relacionados con el uso de mascarilla, porque como tenemos tan poco tiempo, eh, se, se conoce poco. Y Doctor, ¿y se puede prevenir con algún tipo de medicamento, por supuesto digamos que cremas sí. y cosas de Por supuesto esas, que, que, que sí, hacer? podemos, como ya me había comentado, las personas que tienden a utilizar eh, mascarillas por eh, servicio que ofrezcan durante ocho horas o más, que tomen su descanso, que utilicen un jabón especial para lavar su cara, hidratación, el uso de maquillaje en las mujeres, debe, deben de evitarlo, porque es que eh, ya se complicaría más. O sea, el uso de maquillaje, aparte de que eh, la mascarilla va a ocluir y va a impedir de que haya un flujo de aire de manera constante eh, en el área de, de la cara, pues entonces el eh, maquillaje también va a ocluir más, entonces van a aparecer más eh, sintomatología o signos en, en la cara. Correcto. Doctora, con relación a, al uso de la mascarilla eh, a propósito de esta situación de la pandemia, ¿Cómo mantener la piel humectada? Usted hablaba de, de un jabón especial. Sí, la, claro. Normalmente la gente se, se, se lava la cara con jabón de cuava. ¿Es correcto esto? Ay, por supuesto que no. Hay jabones que son especialmente para uso cutáneo. O sea, yo lo estoy siendo <risa> sincero. Puedo, ¿verdad? <risa> siendo sincero, normalmente y a gente, no se lava la cara con jabón de cuava. Y hay gente que va donde mí me dicen, mire, yo tengo 60 años y yo lo que uso es jabón de cuava. Sí. Toda mi vida. Por eso no quiere decir de que esté bien. No. ¿Qué y te recomienda? pasa y te pasa factura. No en, ya en el área de dermatología hay un sinfín de, de jabones que se pueden utilizar para, para uso diario para la higiene cutánea. O sea que en dado caso de que ustedes no tengan una idea, por así decirlo, pueden pasar por nuestra consulta y así le hacemos una recomendación de qué productos pueden usar. Porque no todo el mundo debería de usar el mismo tipo de jabón. Doctora, cuando uno normalmente se, se se moja la cara, verdad. Hay gente que tienden a pasarse la toalla. ¿Cuál es la mejor forma que sea del secado? Porque, porque hay gente que se, que se soba muchísimo la cara. Lo ideal se, sería que tú utilizaras toallas de secharme. Son como una especie de, de pañitos. Lo utilizamos mucho en el área de estética. Y que va la pasara suavemente en la piel. Eso te va a ayudar a que esta no, no, tenga, no se te ponga roja o que se te hagan laceraciones. Te la por un no va a tener. Señor, el cuidado de la piel es complicado, y más cuando tú quieres mantenerte joven. Bueno, pues muchísimas gracias A la doctora, si tiene alguna recomendación Final, por supuesto que sí Invitar a todos, a todas las Personas que nos están viendo, que vayan a nuestra Estética, estamos ubicados en la calle San Francisco, Plaza Tejada Y recordarme que tenemos máquinas nuevas Yerjan, tenemos una máquina que sería voy, voy, voy Fantástica para, para ti es Que, Julio no me el que es el nacer CO2 no, no, el <ríe> Tenemos También para aquellas pacientes O personas que se quieran quitar el vello Que tienen que tienen problemas con eso del vello ellos, pues pueden pasar por allá también, que tenemos máquinas bien modernas para eso. Ah, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora, ¿verdad? Olivares, que ha estado compartiendo con nosotros en el día de hoy. Vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos. Gracias, doctora. <música>